Hola amigos de YouTube, soy Rosa234 y hoy voy a jugar una de mis partidas favoritas de The King of Fighters. Por ejemplo, tengo el 2002. Bueno, ahora voy a jugar una de mis peleas favoritas. Por ejemplo, este. Kyo vs Iori. Uh. A ver. ¡Oh! Uh. Uh. No, no, no. ¡No! Ahí está. <risa> Ahí está. Toma. Ahí va. ¡Bum! ta ¡Ya está muerto el Iori Yagami! Eso es muy sexy. Quiero pelear otra vez con ese hijo de aquí. Idiotas. Ah, ah, ah, me cata Yashiro. Es uno de los villanos más hipos de mil Que he visto en mi vida. No. No puedes hacer eso. ¡Sí! ¡Ah! ¡Se murió! Mira qué sexy es. Ahora vamos a jugar contra el Leon. ¡Ay oh, no! ¡Bum! ¡Está! ¡Se ha dope! ¡Saha! Yeah boy. Ahora vamos a jugar ¡Saha! ¡Saha! ¡Saha! ¡Saha! ¡Saha! ¡Saha! ¡Saha! ¡Saha! ¡Saha! ¡Saha! ¡Saha! ¡Saha! de ¡Saha! ¡Saha! ¡Saha! ¡Yeje! ah! <ríe> ¡No! Ay, Dios santo! Barney, ¡Boom! <ríe> ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Te odio. Ahí va. Oh oh. Nope. You can't put me. Motherfucker. Yes. Oh. Boom. oh qué irrita sí! ¿Por qué grita así el tío? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nina o qué? Ok Bueno Este es Tekino Fighters 98 Uno de mis juegos de peleas que... Más famoso de Tekino Fighters Voy a jugar con mi Kyo de color azul Y contra el Iori Uno de los mejores peleas de Tekino Fighters jamás creado <laughs> okay. Mhm. One, o yonde. Ah. go. Move. No. ¡Te valiste! ¡Yori! ¡Ah! dara! No, no, no. ¡Repiola! Uh. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Uh, casi me da Casi me lo da uh. Ah, chao Ah, ahora, no, no, no. Ah, mira que era. Realmente piola este juego, re hermoso Ok Ahora una, una de las peleas de... El Terry contra el hijo de mil. Billy Kane. Now I'm blue, <risa> es mi color favorito. Uh hey, hey, hey, hey. Lo adoro este, hijo de puta, lo odio. Oh. Oh. Ja. Qué re bueno, está re bueno el juego. Okay. Segunda ronda, boyones. <laughs> Fuera, dicho Rancio, ¡Oh! no, no, puedes do no, no, ¡Se no, lo logré. no, el Qué bien que esté, ay, lo adoro. Okay, ahora contra Yamasaki, Esto va a ser muy, muy hardcore. No sé cómo qué odio este hijo de puta. ¡Lady, go! Yo. ¡Oh! <risa> El ¡Le di la bola! ¡El marica! Con río de ipv ¿Por grita así? ¿Sabes ¿sí, que nena el marica? Grita de María Karen Del Yamasaki. ¿Qué? ¿Nena o qué? Va. ¿Hala? ¡Ah! ¡Por el orto! ¡Ah! ¡Uy, lo adoro! ¡Se murió! ¡Ya está! Uh, ¡Mira qué bueno que se ve! ¡Me encanta este juego! ¡Idiotines! Ahora vamos a pelear contra... cosa. ¡El Jason! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡First stage! ¡Elíjate el más que Dark Arena ¡Boom! <laughs> yeah, yeah, Come on. Come on. Lady... ¡No No! Ah. No! <inaudible> <inaudible> Ahí va. Ahí va. Uh, los huevos. Ah, qué bueno. No. Oh. Mierda. <tose> LOL. Se murió, weón. Wow, es muy piola, re piola ese tío. Re cosa. Ahora vamos a jugar con el personaje más pelotudo de todos: Shino Shinko Shabuki. Contra el gordo panzón sensual, Virgo y feo. ¡Gordo! <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> Oh, mierda. Bueno, ahora sí. Uh, en las bodas. Bueno, tranquilo. Uh. What? ¿Qué? tiene una pasta de acero. Doble <risa> no huevos. No miras ni mamá. Soy el rey de las peleas, marica. Bueno, y eso ha sido todo. Comparten, suscríbesen y toca la campanita para más videos. Adiós XD.